Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Mario más Rabbit. Ya he pasado aquí, ya le he preguntado a esta. Eh, como ahora solo queremos los puntos de habilidad, en la eh, me refiero, solo necesito pasar los niveles para conseguir los aspectos eh, de arma y demás. Aquí eh, lo bueno que tenemos es que... Podemos ir directamente a lo fácil, porque ya hemos visto todos los enemigos, todas las posibilidades de enemigos. Y eh, lo único, aquí, eh, pues nada, había visto antes qué hacer, qué no hacer. Y yo creo que lo mejor... ¿eh? A este no tiene acelerón doble, no. Vamos a darle al de la que machone. A Luigi. Vamos a darle este acelerón también. Y, y, y, y, y... ¿Esto que hacía? Tlinge, tal... Enemigos con un rebote. Me interesa hacer eso... Pero después de... Decidir que... Dónde ponernos, ¿no? Vamos a sacar a Luigi de aquí. Por lo que pueda pasar. Vamos a... Golpear. Que creo que golpeó... ¡Ey! Hey, espera. Golpear, que creo que golpeó a todos... Pum, pum, pum. Y con esto les mato. Básicamente con esto les mato. Mira, me han dado uno abajo. Hay uno que se lo ha pensado. Vamos a bajar. Vamos a golpear a este, a Celeron. Con Luigi ya no me queda acelerón así que puedo estar un poco más tranquilo. A ver, con Luigi. Puedo golpear esto. Quito la protección a ese de ahí. Y mato un ojo de oscuridad. Creo que va a ser lo suyo, ¿no? Vale. ay ah, no le dio el agua. Eh, vamos a activarnos la mirada a cero. Y con Mario... Podemos aquí... Este le mata... Aquí, venga Y nos activamos La vista de héroe Vamos así Toma Eso que te llevas, amigo No me golpea el Rabbit Mario sí que va a quedar bastante perjudicado en esta partida, pero bueno. Yo no sé qué les pasa a la inteligencia de este juego, que con el tunelcito siempre, siempre es protección buena, porque nunca se dan cuenta, tío. Vale. Si le golpeo aquí, golpeo al ojo de oscuridad y le golpeo a eso. Puedo protegerme aquí y darle... Golpeamos esto. Matamos un ojo de oscuridad. Le de golpeamos a este también y a Luigi. Joder, macho. Luigi... Tío, ¿qué haces ahí? Que me estropeas todo. Y mira. Es que no voy a hacer apenas daño. Entonces no me interesa... Golpeamos esto. No les voy a dañar a los a los enemigos. Pero creo que en este sí. Y aún encima les quito... La protección. Ah, pues al de arriba no le golpeo, ¿eh? Eso me ha molestado Con este Vamos a bajar Voy a saltar Me voy a quedar aquí Voy a matarle Bum, bum, bum Y le activo el Contra y listo, y me queda este, este Locatis, que lo vamos a proteger aquí, no, no me deja, pues vamos a golpearle a este, Y ya está. No me golpea. Está ahí protegido. Este lo mismo. ¡Uah! Creo que voy a pasar de estos dos de abajo. ¡Wow! con este, vamos a subir con Rabi, con Luigi y con los Rabbit, con el Rabbit, vamos a ponernos aquí. Vamos a hacerle acelerón. Me la estoy jugando bastante porque este tiene poca vida. Les golpeamos. Con Mario. Hacemos un poquito. Lo mismo. Y les terminamos de matar. Les pod le podemos dejar aquí. Oh, mamá. Oh, mamá. Vamos a darle acelerón. Joder, no le he matado. Me la he a probabilidad de crítico. Y he fallado. Vale, pues tengo que matar... Tengo que matar a este... Porque no tengo... Ah, bueno, tengo salto. Tengo acelerón. Le matamos. Crítico y muerto. Uf, al final corregimos, ¿eh? Este... Es que no creo que ataquen. Van a ir a por Rabbit Mario. Van a ir por Rabbit Mario, así que... Estos se van a quedar ahí... Oh, tío, salen portales, en serio. ¿Cuántos ojos de oscuridad me quedan? Ah, es que solo me queda un ojo de oscuridad, y yo aquí perdiendo el tiempo. Me queda un ojo de oscuridad y el... He perdido el turno anterior por tratar de curarme en Y no perder a ningún compañero. Vamos para allá. Conseguimos esto. Vamos con Mario. A ver, se ha quedado ahí como pillado Mario. Así me gusta salirme aquí unas poquitas más. Diez segunditos. Me salen aquí bien colocaditas. Aquí vamos a por este montoncito. No. No me fastidies, tío. La he liado ahí. Un poquito la he liado. Así vale, así pues primer gusta. nivelcito del Premium 8 superado. No está nada, pero que nada mal. Conseguimos ahí el cofrecito de curaciones, que nos viene muy bien en, el, en la partida anterior. Gastamos bastante, la verdad, de curaciones. Y no hay que no hay que olvidarse de las curaciones, así que vamos para allá, las cogemos, y nada chavales, el vídeo lo voy a ir dejando por aquí, espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido, comenzamos, Premium 8. y nada, vamos a por todas, vamos a por los niveles, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros amigos, espero veros pronto en el siguiente vídeo, no me falléis.